a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Sleeping y seguimos con Final Fantasy Explorers. Bueno, como pueden ver, el chavalín está un pelín cambiado. Vamos a equiparle con un Demon Hell. Ya tengo... El señorito está bastante cambiado. Míralo ahí. Tiene un nuevo peinado y todo. Y está mejorado. ¿Qué, qué vamos a hacer? Vamos a... a hacer la, la quest que hicimos en el anterior capítulo. Obviamente he estado subiéndole un pelín de nivel a todo. Primero vamos a hablar... Mira, buf, no, la ganancia de Gills no se multiplica por dos. Y vamos a volver a coger la misión que habíamos elegido anteriormente. Esta. Twisted Sister Garden. Vale. Que no la pude superar en la anterior ocasión. Pero esta vez sí que la voy a superar. Es en Defeat. Dice Defeat dry, Dryad. Pues venga, vamos a hacer eso. No le ponemos nada de aquí. Ok. Porque se me puede ser mucho más de lo que yo pensaba. Eh, y, y, y, y... Vamos a elegir a los monstruos. ¿Qué monstruos me llevo? Estaba entrenando a la mandrágola y a, a la mandrágora. <risa> Pero no vamos a llevar a la mandrágola. Vamos a llegar a el lagartito. El boom y el Goblin aunque okay, bueno, el Tod... Ah, venga, el Goblin sí estos, me llevo esto vamos a embarcar y vamos hacia donde nos está marcando pero como no podemos llegar directamente primero vamos al lago Filous y después ya vamos para el otro Y esta vez sí que sí que vamos a derrotarla A ver Vamos a ir cargándonos a bichejos eh. ¿Qué te pasa tío? Enterado Como pueden ver ya mis monstruitos son la munda Y van ellos solitos Y se los cargan <ríe> No te va a hacer yo mucho Los tengo bien entrenados son como los Pokémon, igual. Venga, a por el Goblin. Hombre, ver, tú vete por quien quieras, no pasa nada. ¿Cómo que lo bloqueas? Hijo de perra. Bueno, Ustedes machaquen ahí a lo que quieran. Jeje, son la bomba. Eh, qué guay. Que son la bomba, tío. Los tengo, Ahora sí están bien entrenaditos. Venga, vamos a ir por aquí. Soy malo con los. con los estos, pero bueno. Con los movimientos, no, no los uso bien. Bueno. Ah. Los mensajes. ¡Uh! ¡Molbol! ¡Molbol! Venga. Angels Living En serio Los quiero, quiero mucho a, mi, a mis animalitos A ver, pero aquí no hay nada que coger No quita Paco Mira, aquí sí hay cosas para coger Y aquí hay un mostraco Vamos a cargárnoslo aquí. Qué facilitos Me encanta, me encanta Y a mis animales No se pelean entre ellos Son muy buenos Venga Vamos por aquí Vamos para acá Hay otro molbol Vamos a por él Yo solo me lo puedo cargar Pero bueno a mí me gusta que mis animales trabajen también. Son un buen equipo y ellos trabajan solitos. Venga, vámonos para allá. Por aquí. No hay nada para coger. Por general siempre hay algún que otro objeto, pero no veo nada que se pueda coger. Bueno, tiramos. Fosta Forest. Venga, por aquí ni no nada. Float Weapon Ay, Totorota Venga, no pasa nada venga, Si por aquí hay algo Venga Ay, esto, Estas cosas quiero Yo quiero tener una de estas ahí, Ah, qué bien Centurión se llama Vale, pues quiero coger, quiero poder invocar un centurión de estos también. Mm, bueno. ¿Hay algo para coger? Esto sí. Venga, cogemos. Bueno, cogemos no. Para las personas que me ven de Latinoamérica, cogemos significa eh, pillar, <ríe> atrapar. No es el coger de, de... De lo que piensan ustedes Es un coger más puro No. Ya a veces no entiendo lo que dice Los mensajes que salen Pero me da igual Venga A por las hermanas chungas todavía queda bueno señor a usted me lo tengo que cargar ya toma Whoa. lo vampiricos. venga señores vamos a por ese que está ahí Vamos a por los cinturones <ríe> Centuriones Venga, ¿están todos ya? No me lo puedo creer Son... Son muy buenos estos y apenas tienen daño O sea, una cosa el, el único que tiene un poco de daño es el bomb Y tampoco es que me preocupe mucho Venga Creo que el que pone las magias de escudo Es el goblin Pero creo que el toad O sea, la La, la esto, ¿cómo se llama? La rana la rana rara esa, mágica, que tiene un sombrerito. Creo que me hace magia oscura, o sea, me sana. Está muy bien. Fosta Garden. Vale, ahora sí. Venga, esta vez sí que tengo que ganar a la bicha esa. Esa bicha. A la gorda. Eh? Putipus. Vale, empezamos bien. Light affinity con la I. Vale, tengo que usar el... Cura. No me la cura es que no me cura mucho, pero bueno. Bueno, mis señores. Están aguantando como pueden. ¡Uh! Cuidado. Vamos a salir de esa zona. ¿Por qué están estos aquí? Por esta hora, joder, cuidadito, pareció la otra punta, la jodía. Ahí está, ¿eh? Mega Drain La vamos a pulsar a ver Si consigo tenerla delante Mega Drain Blood Waporn A ver el Ball Opa, opa, opa, opa, opa. A ver. Cura. B. C. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ostras, ostras, ostras. Cuidadito con esto. Cura. ¿Dónde está? Molbol, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hijo mío. Cura. Ya es que es mucho, tío. Nos vamos todos para allá, venga. Eh... Affinity. De venga. ¡Vamos todos a por la gorda! ¡Va! Se escondió. Ya me mató. ¡Me cago en la leche! <ríe> y al goblin también. Venga, vamos a revivir. Sí. ¿Y dónde está la gorda? ¡Vaya! Venga, vamos a por ella. Y vamos a utilizar también esto. Vamos a hacer un drain de perra. Joder, ya me volvió loco. Venga, tú. Venga. Top four, hay una medusa. Venga, vamos a volvernos gigantes. ¿Dónde está? Ven. <coughs> Perdón. Ven aquí, cabrona. No te escondas te escondes amiga ah, vas a hacerme eso Zorrona Venga Cada vez son menos, ¿sí? Venga Disfruta de la magia Ven aquí Pega piquito ya ¡Tómalo! ¡Ay! Se murió la gorda <ríe> ¡Me la cargué! ¡Uf! Por fin No lo pude hacer en la otra Pero esta vez sí eh, Aún así mmm, No lo pasé nada bien, ¿vale? Así que hay que entrenar un pelín más Que lo no sepan para el siguiente Espero que les haya servido Si es así, denle like Si todavía no estás suscrito puedes suscribirse Aquí abajo, a la derecha Pues nada yo me vuelvo a Libertas y voy a seguir entrenando un piquito más. Vamos a ver también todo lo que gano. Tienes una burrada. Toma oh ya. Yeah.